Entonces no, no. Es me... Van a hablar de esa mierda o no, dice. Julio dice. ¿Qué? Van Se va a hablar de esa mierda. ¿no? Eh, eh, les queremos contar a nuestros amigos que, aunque ustedes crean, eh, que todo sale súper bien siempre en la radio, no es cierto ajá, no. Nosotros todos los días metemos la pata, si no es de una forma, es de otra, otra sí. Margarito ajá, no mete la pata, no que con toda la trompa <risa> Margarito mete las nalgas <risa> Y sucede que eh, en algún momento nuestros amigos han metido la pata igual que nosotros Y sí. de eso es lo que vamos a contar, mi amigo Margarito me ayudará a contarlo ok ¿sí? dale el, el primero era que todavía del, del tiempo de la marca rock eh, teníamos una promoción entonces el jefe le dice más o menos 6 menos 5, a las 6 comenzaba el turno del muchacho Entonces eh, Le dice, mira, te encargo Aquí hay una promoción eh, Regularmente se pegan eh, papeles con promociones eh, Para que nosotros lo estemos diciendo Cada momento, ¿verdad? sí, sí eh, Menciones, sí. le decimos nosotros ¿cabal? Sí, entonces sí. le dice, mira, aquí está este concierto De este grupo de rock, ahí lo mencionás Despuésito del corte de las 6 Ah, basta, bueno, y se va el jefe Cabalito, pasaban unos minutos Ajá, Y sí, sí. empieza, como siempre, uno recibe el turno ¿Cómo recibe uno el turno, Margarito? Cuando uno está el... durmiendo sí. <risa> ¿Cómo reci... sí, viene uno, se siente sí. y van a a la carrera Porque uno viene Ajá, tarde sí, Y viene a la cabal, carrera, y uno, uno carreteando ¿Y cómo, cómo saluda a uno? Y saluda a los. ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué. Y entonces, sí. ahí te acordás que entra un mensaje Ahí te acordás que tenés que... Qué, qué, qué. Sí, Ajá. y, y, y un saludo para... Y se levanta y él, y... ¿Cómo se llaman esos cerotes? ¡Ja, <risa> Al aire, sí <risa> Una vez recuerdo que, que eh, todavía estaba Radio Disney cerca de nosotros Y ahí había eh, una persona que me pidió favor que un amigo de él viniera a la marca Ajá. Porque quería que hiciera sus prácticas, sus tanes y todo Pero es que saber si tiene experiencia Le digo, bien, bien, es que él ha estado en muchas radios, en muchas radios y de veras le digo yo, sí, sí, no hay problema. Y entonces, como cabal teníamos nosotros el turno de la mañana, mm. le dije al jefe, pero vos te haces responsable de lo que pase, me dijo él. Y yo sí, está bueno. ¿eh? Y viene Juan Caballo, o sea, yo, se de mata, y lo pone en los controles centrales de la radio. Mm. Y como el micrófono regularmente tiene una esponja, okay. y la esponja nomás eh, estábamos comenzando el programa, y Ajá. lo primero que dice el muchacho, se le zafa la, la, esponja. la esponja al micrófono, y dice, mierda no habíamos dicho ni buenos días mía. y mi jefe qué te dije y yo sí tenés razón <risa> <risa> <No>. <risa> cosas que suceden en la radio pasan sí, pasan pasa porque sí. a mí también me ha pasado yo una vez estaba lloviendo y me dieron un micrófono alámbrico y, pues, y estaba ahí y estaba prendido y en eso yo me pongo el micrófono así en la boca y me agarro esa y puta me agarro esa mierda <risa> Así es que todo, todo el público viene de pariante. Va me estar mierda. <risa> Y ese otro, había un locutor, en eh, Julio, te recordás del locutor que estaba antecediendo al otro que... El es El Guapo. Ah, sí, el, el otro que también sí. estaba aquí en el ¿cuál radio. ¿Cuál era el nombre? El... Eh, lo decimos. Sí, sí, el nombre. Sí. el ano. ¿Abra? ¿Cómo se llama? Bueno. ano. <risa> sí, bueno, pero dejémoslo así, eh, eh, qué mala onda de haber quemarlo así en vivo, digo, aquel... Ah, sí. Bueno, que pues, estaba el locutor por este, ahí? A, él, a él lo mandaron enlace. Ajá. Y... Lo mandaron al mejor lugar que pueden mandar a los locutores. Bueno, y llega el enlace y cabal le toca hacer el enlace de la radio con una señorita presente. Y entonces empieza a hacer el enlace del muchacho. Bueno, nos encontramos por acá desde la zona número 10. Estamos acá entrevistando a la chichudita. Al aire. Al aire. Esas muladas sí merecen musiquitas. Ahí está, ya complacimos a las personas que está les habíamos prometido tú, que íbamos a contar algunas salvajadas sí. que suceden en radio. Reciente le pasó a Don Cuchi, ¿Por porque qué? me estaba me molestando. Uh -huh. Me estaba molestando, hay un muchacho que en ocasiones llama. Y que empieza siempre así hola chicos y ahí creo que es la cosa hola chicos sí, sí. simón y conforme va avanzando la plática dice ay pero es que a mí la, me gusta mucho la voz de julio de mata te habla jorge ah, y, me sí, me sí. Me <risa> <así>. y entonces <risa> esto siempre me empiezan a, a fregar cuando cuando el jorge llama me, me, que me queda a mí apretar y aflojar digo él porque ¿qué otra <risa> entonces ese día pasó que estaba hablando el jorge sí. pero nosotros de ahí sí. vamos a la pausa y, y el jorge terminó de hablar entonces dejé abierto los micrófonos, porque dije yo, si los cierro estos van a decir, ¿yo qué? De ¡Hueco! Por cerrar los micrófonos, entonces, mire yo y dejé abiertos los micrófonos, y le dice el Margarito al Cuchi. Que le el cuchi dijo. Al Margarito. No, no el es que, Margarito, ¿Ah, sí? Margarito, Margarito no. más mierda. Es que, sí. Pero es que vos... Al aire. No, al aire. Vos bailaste al, al, al Julio. Sí, sí. Entonces, Julio no quería porque entonces yo, yo pensé que... Fui a, sos una mierda ¿Qué ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué es por eso es que en el promo de Sin Censura así está cabalito retratado sí. don Dime la, la terminación 0822 dice, dice? Margarito, Margarito Margarito te mandó saludos Roberto el que te dejó el culo abierto dice y a vos te mandó saludos Emiliano el que te hizo mierda lano, tu hermano. <risa>